Mi nombre es Víctor Rodríguez de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy hemos presentado en red.es licencius, un estudio sobre el uso de las licencias en el portal de datos abiertos datos.gov.es. Este estudio ha identificado aquellos conjuntos de datos que no están bien licenciados, que no tenemos acceso a los términos de uso y que por tanto no pueden usarse en entornos comerciales. Pretendemos con nuestra iniciativa mejorar la manera en la que se licencian los datos en datos.gov.